Señores, yo para poder hablarles a ustedes, para poder explicarles algo de lo que sé, yo sé muy poco, tuve que estudiar 36 años en los posgrados, yo tuve que pagar, yo, yo, yo, a mí no me regaló nadie este dinero, porque los posgrados cuestan. Durante 36 años, Invertí mi tiempo, invertí mi dinero, invertí mi salud, parte de mi vida porque quería aprender, quería conocer, quería saber, tenía una sed del conocimiento. Y cada vez que estudiaba, se me abría otra posibilidad y otra posibilidad. En mi familia no pensaban que yo era una bestia, así me decían, ¿no? ¿cómo es posible que ya para? Pero, digamos, este, los, que, los que, ustedes, a cualquier filósofo, a cualquier economista, a cualquier gente que que tenga un nivel de racionalidad y, y cognitivo, digamos, este, adecuado, se van a entender que esto es, una, es un proceso, ¿no es cierto?, un proceso que se va consolidando con el correr del tiempo. Cuando ustedes llegan, al, llegan ustedes al pico de la montaña, ven todo claro, tienen una, una mirada analítica de las cosas y saben explicar los problemas de una sociedad, de un país, de una familia, de un grupo humano pueden decirle, ¿no es cierto? Mira, esto pasa por esta razón. Por eso que a mí me interesó aprender. Este eso de que haga las mañaneras está, está en un error, pues señores, no, no conocen la psicología. Yo he hablado dos veces, dos veces, dos veces, con Castillo. Señores, eso, eso de la mañanera, el señor no habla más de dos minutos, tres minutos. No tiene capacidad de argumentación. El señor no tiene, no tiene un desarrollo discursivo, no tiene cultura. No entiende la problemática. Por eso el, el, la situación del país es bien delicada. Ustedes no se dan cuenta en manos de quién está el Perú. Porque las decisiones que tome esta persona nos afectan a todos nosotros. Y no es porque yo sea crítica o la tenga antipatía, no, no, no, no. Yo he estudiado el doctorado en psicología para conocerme. Yo primero conocer a mi familia, conocer a mis amigos, conocer a mi entorno, conocer a mis, a mis compañeros de trabajo, para conocer a la gente. Porque tenía que yo tener esa capacidad, se llama el ensimismamiento. O sea, yo autocriticarme, yo autoliquidarme, yo autoderretirme, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para entender quién soy yo. Descosificarme, se llama en psicología eso, ¿no es cierto? Porque eh, los seres humanos somos un mar de contradicciones. ¿Cómo no voy a conocer la personalidad? Si yo, yo aprendí a, a, a psicoanalizar, a mí me enseñaron eso. ¿Cómo no voy a conocer la personalidad, señores? Si, y, y la prueba fundamental, para que ya no quiero hablar de este punto, en la en la entrevista que, que tuvimos, cuando, luego de haber expuesto todas las cosas, conversado, ¿no? este, le digo yo, bueno, ahora que planteas que Ricardo puede ser el primer ministro de Estado, digo, sal con él, da una conferencia de prensa a los periodistas, a lo público esto. Yo pensé, ¿eh? de una manera ingenua, que, que iba a decir, bueno, sí, me parece bien la idea, llevemos a los periodistas, que pasen los periodistas, te sientas tú con Ricardo, haces las declaraciones, señores, en estos momentos, este, luego de haber intercambiado ideas con el, con el señor Ricardo Belmond, este por el bien del país, hemos llegado a estos acuerdos, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ya tenía una línea, un programa de gobierno, un programa de acción. ¿Y qué cosa? ¿Ustedes saben lo que hizo, señores? Yo eh, le, le, le miré los ojos, y agarró, me puso la mano así, me, me puso la mano así, me dijo, no no, no, no, eso, eso no puede ser, me dijo. Le digo, ¿por qué no puede ser? No, no, no puede ser, pero eso no, que, que, que, que, que, que, que dirán, que por acá, que por allá. Vamos a evaluar ese asunto, que por acá. Bueno, total, hemos, ¿se, ¿se ha llegado a un acuerdo no se ha a un acuerdo? Sí, pues claro que sí, va, va, va a ser, pero... ¿Me entienden? Con, con, esa es la imagen, pues, del, del, del, del psicópata, ¿no? Del que tiene doblez de personalidad. Del que no es franco, del que no es leal, del que no te pira los ojos. El que te da la mano y te dice, sí, lo vamos a hacer. O sea, eso, eso se llama cerrar un acuerdo, un convenio, un, un, un, una suerte de de trato. ¿no? Por eso los americanos dicen New Deal, ¿no? Este nuevo trato, un trato, un trato, un trato adecuado para quien, no para, no, no para Ricardo, no para, no para él, sino un trato para el Perú, ¿no? Le digo, no, no, no, no. Fíjense ¿no? lo que dijo, no, no, no, no puede ser, no, no. Pero le digo, sal con él, le digo, haga la conferencia de prensa y si ahí están los periodistas afuera, abran la puerta y entran los periodistas. Cobarde, pues. Dice que tiene dobles intenciones, ¿no? Entonces, en psicología eso tiene una, una característica. Y eso es lo que caracteriza a este sujeto. ¿eh? Conozcanlo bien, señores, no se engañen ustedes. El hombre que es transparente te dice las cosas directamente. ¿Te dice un sí o te dice un no? No puede ser, pues no estoy de acuerdo, no me gusta, pues. Pero el miserable, el mentiroso, el... el el que, te, que tiene do, se llama doble faz, ¿no es cierto? Tiene una faz para ti y otra faz atrás, la esconde. ¿no? Te dice una cosa, pero luego se desdice. Entonces, yo le divido en carne propia las dos veces. O sea, que a mí no me puede... Yo, yo tengo un mínimo conocimiento, pues, señores, de psicología. ¿eh? Yo... Creo conocer a este, eh, y esa es mi especialidad ¿no? en psicología, teorías de la personalidad. He aprendido a conocer a la gente. Ya, y eso es un testimonio directo, señores, con testigos. Yo te, tengo los nombres, tengo las grabaciones ahí. Si algún día me este, Castillo me niega eso, yo difundo la grabación. Lo que dijo en, esa, en, en la reunión que tuvimos. ¿Ya? Y cuando me agarró, me pidió el teléfono, hizo toda la, toda, toda, toda, toda, toda la finta de que los cargos, de patatín y patatá. No, no quiero hablarle más de estas cosas porque no tengo interés, señores. Yo jamás podría ser este asesor ni ministro de un asno, eso se lo digo con toda claridad. De un asno, de un burro, porque mi, mi, mi, mi, mi abuelo me dijo, no tú no puedes convertir a una mula en un pura sangre. ¿Por qué le digo? Y me dijo, ¿no? ¿Está en sus genes? Me dijo, una mula ha nacido para la carga, ha nacido para el trabajo pesado. Un pura sangre es para correr, me dice, carreras, para apostar. Y le digo entre, y digo, entre una mula y un pura sangre, ¿quién es más veloz? Me dijo, pues, ese tío común, pues agarra una mula en pura sangre y hazlo correr. El pura sangre, pues, es un caballo preparado para eso. Entonces eso lo tengo grabado en la cabeza, señores. Los hombres, este, cuando pasan los 30 años, tienen una personalidad y un carácter y un temperamento definido. Es bien difícil que se cambie, Es algo que le haga una lobotomía o lo sometan a una cura de sueño, como el caso de Alan García, que era otro psicópata. Pero ahora tengo mayor convicción, ¿no es cierto?, de que todos estos miserables que han gobernado el Perú de hace 200 años son una banda de psicópatas, de mentirosos, de mitómanos, manipuladores, ególatras, que te mienten, que te mienten, que te mienten, y tú les crees. ¿Ya? Y tú les crees. ¿Les crees por qué? Porque no tienes conciencia porque están desinformados. Ya. Son defraudadores, son gente que se ha enriquecido con, con el caso de los Fujimori, con dinero de, de todas estas grandes corporaciones, son grandes evasores de impuestos, con el caso de, de Porky, son asesinos potenciales, seriales, son estafadores, son este mitómanos, que es hijo del pueblo, campesino, mentira, mentira, no le crean, les digo a ustedes así, no, no le crean, no le crean nada de lo que dice porque es, es capaz, ¿no es cierto?, de darte la mano y luego cuando te, cuando te das la vuelta te mete la puñalada, y es lo que está haciendo con los pocos ministros que le quedan, nadie quiere ser ministro, porque saben, ¿no es cierto?, que con, con un mitómano, ¿no es cierto?, este, no tienes nada seguro. ¿Ustedes creen que un hombre de prestigio, un tipo inteligente, un empresario, un académico, va a arriesgar 20, 30 años de su vida en manos de un pobre diablo, ¿no es cierto?, que mañana te dice que ya no eres ministro y que te renuncia por fax o por Twitter, o te nombra por Twitter y te desnombra por Twitter?, Señores, tengamos un, un poco más de racionalidad. Entonces, eso, lo que les acabo de decir, pregúntenle a Ricardo. Y hay cuatro más que estuvieron en esa reunión. Que cuando le dije que lo primero que tenía que hacerse era cambiar al, al presidente de Banco de Reserva, al señor Julio Velarde, que era el principal elemento, digamos perturbador de la economía del país y que, que había permitido que las grandes transnacionales saquen el perú el señor estaba en la luna porque le dije claramente que acá el que maneja el tipo de cambio no es cierto de que controla las divisas las reservas internacionales era el dueño del perú y no vas a, no se va a poder hacer nada si es que no tienes el control del banco central de reserva Y ahí, ¿no? Los cementerios Cerrón le dijeron que no, no, no, no. De de, de Cerrón le digo, el emisario Cerrón. No, que eso, que eso no puede ser. Digo, ¿pero por qué? Ustedes no son los que proponen el cambio, le digo. ¿Ustedes no quieren hacer una reforma acá? ¿O son comunistas de palabra? ¿Cómo van a sostener a un neoliberal ahí en el... Cerrón, Vladimir Cerrón, se lo digo así directamente, sus agentes que están ahí, le puedo decir los nombres, pues tengo las grabaciones por si acaso y Castillo está en la luna no, no, no sabía de lo que estábamos hablando le digo que si no manejas el tipo de cambio no manejas las reservas internacionales no manejas los créditos, no manejas la tasa de interés en el Perú no eres nadie claramente y, y Castillo pregunta ¿y, qué, y qué, qué es eso? ¿cómo es eso? ¿cómo se come eso? eso se llama política monetaria le dije no es política económica la política económica, la política fiscal lo tiene el ministro de economía bueno, eso se puede todavía manejar, no, pero la política monetaria una vez que se designa al presidente del Banco Central de Reserva está fuera del, del presidente y ya el presidente no puede hacer nada fuera del gobierno porque así se armó ese modelo ¿Por qué? Porque antes no era así. Las grandes transnacionales le dieron autonomía al BCR para manejar el BCR y evitar que haya un control del Estado de las remesas internacionales, del manejo, del saqueo. ¿Usted cree que Castillo sabe quiénes son los que han sacado 17 millones de dólares en estos últimos seis meses a través del BCR? No lo sabe, ni, ni Frank. El único que lo sabe, el que lo tiene bajo siete llaves, es este Julio Velar. ¿Por qué es tan bruto, Serrón? ¿Por qué es tan bruto Bellido? ¿Por qué es tan bruto? Es una bestia, Castillo. De que el, el manejo del Banco Central de Reserva era lo más importante en un país. Si es que quieres hacer una política de transformación radical, de cambios. Pero ya cuando yo me di cuenta de que no tenía la menor intención, era una, un burro que no sabía lo que ta, de lo, qué cosa era el, el mercado cambiario de la política monetaria, dije estamos perdidos no Y alguna gente me dijo no Digo que era negativo, que había que darle la oportunidad, que recién estaba aprendiendo, que recién estaba tomando el gobierno. Y yo hice todos los pronósticos de dinero, de, de, de todo lo que ha pasado en estos en este último año están ahí los videos, vean ustedes, nos revisen, no es que yo sea pitonizo, ni adivino, ni chamán sino sencillamente señores eso, eso se llama ciencia para eso uno estudia es manejo multivariado de variables concorrido en computadora con modelos econométricos para poder hacer una prognosis de a 20 a 30 años ya eso se lo digo off récord y bueno y hay cosas más más larga más que se trataron ¿eh? sí. yo eso le yo no quiero ningún cargo por si acaso no te he venido igual se lo dijo Ricardo y ¿no? un cargo quería no es cierto este, darle algunas ideas para que decida bien por eso algunos este que señalan que sea asesor que va a, no va a cambiar señores de no cambia no se va a rectificar ya y eso de que es una hipocresía de que sea religioso, de que ore con, con su mujer, que su mujer es evangelista, de que él es este, que él es católico, cristiano, no sé, católico. Su mujer es evangelista, ¿no? Cristiana. Que se golpee el pecho, que, que, que, que, que rece antes de comer. Esa es, la, esa es la gran farsa, la gran mentira de todos estos hipócritas, estos fariseos, ¿no? que toda la vida engañan a la gente, usan, usan a la religión, ¿no es cierto?, para tenerlas adormecidas, embrutecidas.